a hey. Hoy no quiero featuring conmigo bata. Ando con el mata enemigo con el rato El borracho papá de la niña y de tu gata Pico a seis, febril y matando rata, De soledad me acumula dos mata A muchos que ayude pero hoy en día ni me tratan no, Al menos que sea pa favor yo pa pedirme plata Y aquí no tratamos con gente que no sea sensata Si hablamos de rap y creencia soy papa Ando violando oído ninguno se escapa Con el mismo como de siempre me y mañana no sabemos si estamos en casa Bailando los tambores con nada. Viajando los lugares por sin mata. Perdiendo los olores aquí huele la sata. Una culona, otra tetona y otra chota El mundo dando vueltas y yo aquí bebiendo con una mujer Ansioso de que se vaya, no lo sé Que no me da feeling, quema el polvo el que le eché Seguro por no sacar de mi cabeza que el bien que me enamoré Esa mujer aún la veo y me babeo, la deseo Como empana en, en el recreo, ya lo creo, soy su reo Donde por fuera estoy tranquilo, por dentro me mareo Y así voy por la vida con secretos que ni yo mismo me leo Ey, no me descifro, estoy como loco Un día camino, buldece. Al otro día me pinto el coco. Un día ando feliz en mi carro. Al día siguiente quiero una moto. Un día quiero volver contigo. Al otro día quiero dos totos más. Soy incapaz de escuchar tu ya. Cansado del caraqueño usando el acento de los demás. Estoy molesto porque di más de lo que me da. Amo la guerra. Si no, no habría motivo para buscar paz. Mm. Donde sea me meto, mi gorra hasta la cega un litro completo. Lo pusimos de moda y eso no es un secreto. Hasta en la discoteca está el servicio. André, mi me Donde sea me meto, mi gorra hasta la cega un litro completo. Lo pusimos de moda y eso no es un secreto. Hasta en la discoteca está el servicio del gueto. Terminó. Biriba y ve, biriba y va. No te equivoques o la cabeza de te Biriba Ahí va, oh, aquí no se pierde el mmm. Tengo la dicha de poder tener todo lo que pasa por mi mente. Camino con arrogancia que tengo el flow de más diferente, yo. Yeah. Disfruté de la ansiedad, así que ya préndelo Un trago más por mi raza, así que ya sírvelo A mí en copa, si se acaba, sirve otra Te preocupes por mi combo, aquí ninguno te la corta no Al menos que no controles tu propia nota, no Ten cuidado con la coca y desconfía de quien te arropa Que esa nargota está muy grandota Y pa' ti lo que quiera mi muñecota Que ya estoy muy borracho ya se me nota Y pa' que nace si te me jala, derrota, no Me gusta tu boca, esa mordida la puso loca Otro día estoy solo acostado con otra loca Sin ropa y con la cara rota, no Pensando que la vida quita todo Y orando porque yo ya no te he vuelto a ver, porque la vida quita todo Y orando porque ya no te he vuelto a ver a cambiar por